Una demanda, porque quieres retar a la vida con muerte. Una demanda, ¿qué harías sin la gente que te hace ser fuerte? Una demanda, ¿viajarías al pasado para reparar el presente? Una demanda, ¿qué harías en un mundo sin suerte? Una demanda, ¿te cansaste de ser deprimente? Una demanda, una demanda. Cuatro años haciendo esto, ya evoluciono, solo lo mejoró. Tanto tiempo rompiendo textos y ahora rompo esto, no hay otro modo Haciendo artes como yo protesto y como hago oro Quiero ser perfecto estoy en busca de eso Y apostando todo, y apostando todo, y apostando todo Indiferencia e hipocresía, salir de tauret fue mi travesía Hay una epopeya en mi día a día, el karma me busca pero a sangre fría Quiere que me luzca pero siendo real y después me dicen que no lo querían Pues yo les dije que me vengaría, que me vengaría, que me vengaría no lo que hago, no saben lo que pago Hablo con mi conciencia cada noche, viajo al pasado Tengo una gloria de mi garaje, Está con candado Alzando crial a su costado, a los titanes pero encadenado. su malentendido que se me ha pasado Llámame alfa, llámame equipo, atácame ahora Ya ven por mí, tráeme armas, tráeme himnos Y si soy de Taureti también de Akari Entro en tu mente, te molesta hater, no ser suficiente, soy insuficiente Sientes que estoy loco cuando ves mi mente Y he quemado focos, ya quemé mi vida, ¿quién será el siguiente? El fin de la partida, demasiado poco, bastante nada Al lado de otros, alma abandonada y atrapada en fotos Malas decisiones, pensamientos rotos, matará el suicidio bailó con la muerte, finco ser más fuerte y ella me regresa Que inteligente, no sé quién me odia, tú o yo mismo ¿Quién me matará? Me pregunto a mí mismo Las voces responden, tú o yo mismo Ganas de brillar, veo a los demás, no sé si estoy mal ¿Acaso merezco amor y amistad? Veo a los demás, no sé si estoy mal ¿Acaso merezco amor y amistad? Amor y amistad, amor y amistad, amor y amistad Ni siquiera yo sé lo que busco acá Pero soy más sincero, puedo asegurar Porque soy directo a referenciar Soy contradictorio, pues me hace real. Ah, me hace sentir muy normal. Disfruto lo musical, pues tu letra me hace vomitar. Una demanda, porque quieres retar a la vida con muerte. Una demanda, querías sin la gente que te hace ser fuerte. Una demanda, querías en un mundo sin suerte. Una demanda, te cansaste de ser deprimente. Una demanda, siga su moda. Ocultar sentimientos hablando de drogas. Su mente se inmola. Mientras por dentro todo llora. Yo texto román Vive de fama, yo de conocimiento en mis manos, ya despierta hermano, que traigo la calma Un mundo de soldados, si el coro fuera en quechua lo estarías escuchando, se está aproximando, Europa está cayendo, mi América elevando, una demanda, ¿por qué quieres retar a la vida con suerte? Una demanda, quería sin la gente que te hace ser fuerte? Una demanda, ¿querías en un mundo sin muerte? Una demanda, ¿te cansaste de ser deprimente? Una demanda, una demanda. No pienso conveniencia de la mayoría, pienso a consecuencia de esta mente mía, hablo pertinencia de su mente fría, soporte en la casa llegando a la cima. Aporte que pasa hasta en la tarima. Recordé la plaza ni se lo imaginan. Y exploté en mi casa haciendo poesía. Y exploté en mi casa haciendo poesía. Llego a 27, aún busco la vida. Soledad te tengo, no te terminas. Una más valiente, una más y dirás. Viajero de taure llegaste a la cima. Llego a 27, aún busco la vida. Soledad te tengo, uno te terminas Una más valiente, una más y dirás. Viajero de taure llegaste a la cima. Viajero de tablet, llegaste a la cima. <risa> Viajero de tablet, llegaste a la cima. <risa> Viajero de Tauret. Bien, via bien, via viajero de Tauret. llegaste ll a la cima.